Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Continuamos con la lección 216, el repaso de la lección 196. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.